Otra parte, este muchachos. Este muchacho, Dios mío, ¿eh? Luis agranda su show, ¿eh? Integra cuatro panelistas más, nuestro amigo Luis Corporán. en busca de seguir llevando contenido de entretenimiento a su legión, que de seguidores, que alcanza más de dos millones de seguidores en las redes sociales, el comunicador de influencer, Luis Corporán, anunció la integración de varias figuras del medio tradicionales, ...y plataformas digitales a su espacio, el show de Luis Nicol Porán. El famoso locutor, que pertenece a la emisora Mix 104.5, dio a conocer la información mediante su cuenta de Instagram. Al mismo tiempo, expresó que todo se debe a la renovación del proyecto que conduce y produce desde hace años. Entre las figuras que acompañarán al productor de radio se encuentran el popular personaje de La Pitoniza... Otro de los talentos que se une al programa se encuentran que se llama el programa del show de Luis Micorporán, lo es Fogón TV, conocido por conocida por manejar informaciones en, y en ocasiones exclusivas. La farándula la presentará la llevará la presentadora de Magazine 47 directora de la propia estación Mix 104.5, Yaritza Valdés. Y para poner el toque de humor Luis iniciará a acompañar del popular personaje Mata Lluvia. Con la integración, que no da, un, no da un chin de risa, pero está bien. la integración, del staff al show del único no se une una cartelera criolla de polar, de programas de panel y de, de, de espectáculos de farándula que existen en las plataformas la digitales. Está chulo. Eh, eh, Mata, eh, lluvia. Eh, Mata lluvia comediante. Yo nunca lo he visto dando risa. Eh. Pero está bien. Ese es de la ese está de, con Carlos es lo que le gusta Eso, ese experimento. Ese es el, de, el, el que hizo el audio de, bueno, el video que se, al final se hizo audio en TikTok de Estoy aquí con Sakura de Naruto. Yo uh -huh. yo sé que él mató yo no lo estaba viendo ahorita con Durán. <risa> lo Durán. Lo voto los días, pues yo no veo esa gente. Bueno. Pero no da risa, él no es comediante porque dice que es comediante. Ay <risa> Lo que da risa es como la, no, no. la Vera, forma de él y con la cosa que está, te queda risa realmente. No, que no, con nada. El no sé, yo aceptaba todo. A mí no me da si A ti no te su da risa Tú. que mata lluvia. Eh. ¿Eh? Hugo Vera con su chiste malo de carro, dame risa sí. que mata lluvia. A, no, a, me... a mí no me Mata lluvia me... puede dar sentarse a, la, a, la, a hacer chiste. A mí no me da a... A mí... Atención, un reto aquí. Un reto aquí. es un dice. Luis, ni tantos jóvenes que hay con... que saben de arte, de farándula que la pitoniza arrastrando esos locos de los que drag, ¿eh? drag, ¿Eh? drag queen se llama ¿Qué? cuando se disfrazan de mujer pero más exagerado se le llama drag queen okay. que un personaje un personaje exacto. drag queen si sí, pues drag queen sobra ahí una persona como tú y yo no normal. Normal. Ay, como usted no no no como, no, no, como, no, sí. no villano, Villalona Ay, él en una no entrevista, dijo, él dijo que es como, no, se dijo dijo que como ustedes dos. Ah, bueno, entonces, no la pistola dice un homosexual. Entonces, ustedes dos, ¿qué son? ¿Qué bueno, son homosexuales? Tiene que... No, ah, no, no, no, no, no. Usted está mal. ¿Qué dijo él, amable? Una persona. Una persona como tú y yo. Entonces, ¿qué es lo que es él? Una persona. ¿Y ustedes? Una persona. O, entonces, personas, somos tres personas, tres Luini, Luini se cansó ya de estar solo humano, es la palabra también. Luini se cantó, se cansó de estar solo ya entonces. Reinventando. Reinventando. Pero, pero, pero, pero, está, pero está bien, porque es que, o sea, es solo ahí está bien que el muchacho hay que reconocerlo. Muchachos trabajador trabajador, que se ha hecho su nicho en el mercado competitivo, donde están los foques, donde está el mañanero, donde está. No muy duro, eh, Luis, no muy duro, Luis. Sí, o sea, los fue que... Por ahí anda un fascista ahí que se llama Alberto. Entonces, y obviamente los programas de El Sol de la Mañana, el gobierno, o sea, se ha hecho un, un mercado, un, un, se ha hecho un hueco ahí en Luis, Entonces, es lo que está buscando es ampliar ese hueco que se ha hecho. Con, y sobre todo, no solo en radio, también en, la, en, en las plataformas digitales. O sea, hay que reconocer lo que está en eso. Claro. Es así, muchas bendiciones. Mucha suerte, y, y suerte a Luis con, su, con su nuevo proyecto.